Hola, bienvenidos a La Vida Consciente. Yo soy Neus García Cera, la autora de la trilogía Conté de talento. Y hoy tenemos un tema que es, está en boga siempre y es muy interesante también, es el tema de las relaciones personales. El tema de hoy en concreto es el reto de las relaciones personales. Y hablaremos con una psicóloga. Eh, ella es Patricia Maguet, eh, es psicóloga, máster en terapia familiar sistémica, es creadora del método Maguet, es profesora colaboradora en el máster de terapia de pareja de la Universidad de Barcelona, es formadora y conferenciante de temas de relaciones de pareja y creo que bastantes cosas más. De todas formas, voy a darle paso. con ella. Esperamos de que, de que sí, de que. A ver. Creo Hola, que está sí. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿Qué tal? Patricia. Bueno, ¿Qué tal? Eh, primeramente, gracias por aceptar esta invitación. Eh, claro. La verdad es que estoy muy contenta porque yo tenía muchas ganas de hablar de este tema. Es un tema que, que nunca se acaba, ¿no? O sea, siempre está presente. En todo y en todos. Sí. Entonces, bueno, pues muchas gracias otra vez. Y bueno, yo el tema ya lo he presentado, es el reto de las relaciones personales. Y uh -huh. Yo como primera pregunta te quisiera hacer, eh, ¿cuál es el reto de las relaciones personales? Pues yo diría que es un reto constante por eh, encontrar un equilibrio en la relación que tenemos con los demás. Porque al ser todos personas distintas y necesitar cosas distintas y comunicar de formas diferentes y tener distintos ritmos, pues es muy fácil que en cualquier relación personal, cuanto más íntima, pues más dificulta todavía eh, pues, eh, a la hora de gestionar todas estas diferencias, que son, por otro lado, totalmente normales. No, es, no tienen nada de problemático, pero hay que aprender a, a convivir con ellas y encontrar una forma de, de gestionarlas o de afrontarlas. Sí, que no es fácil, ¿no?, gestionarlas. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Entonces, también te querría preguntar, ¿tú crees que está sobrevalorado el tema de las relaciones de pareja, por ejemplo? ¿Sobrevalorado te refieres a que si se puede estar bien sin tener pareja? Exacto, ¿no? Porque, a ver, muchas veces, pues, eh, si no tienes pareja y, y te preguntan, ¿no? ¿Y tú qué tal? ¿Tienes pareja? No, pues ya te miran un poco raro, ¿no? Dicen, que raro esa persona que no tenga pareja, ¿no? Esto sí. yo personalmente me lo he contado muchas veces, ¿no? ¿Tienes pareja? Perfecto, todo es normal. ¿No tienes pareja? Bueno, eres un bicho raro, ¿no? Entonces, está sobrevalorado este, este tema, este concepto. Mira, yo creo que la pareja ha sido como una fórmula que hemos encontrado de, de organizarnos en, en muchos aspectos que es verdad que nos facilita un poco la vida, sobre todo a la hora de formar una familia. Si hay dos personas, pues eh, a veces es más fácil de gestionar la vida cotidiana que cuando es una sola persona a la que está al frente. Pero eso no significa que uno pueda estar bien y se pueda sentir súper bien consigo mismo y con su vida sin necesidad de compartir la vida con nadie. Entonces, bueno, yo creo que ahí cada uno tiene que encontrar... Eh, su propio equilibrio y olvidarse un poco de la opinión de los demás y de la mirada de los demás. Si una persona está a gusto, pues sí, eh, lo los que demás pasa es, quieran lo que quieran. Sí, lo que pasa es que, bueno, a veces tampoco es tan fácil, ¿no? Porque como esto ya empieza desde la educación, ¿no? Que ya, bueno, el tema de, de pareja, ¿no? Pues ya te lo inculcan un poco, ¿no? También ves, eh, pues, el ejemplo con tus padres, ¿no? Si. Muchos niños, ¿no?, que han visto que sus padres pues, no se llevan bien, pues se hacen preguntas, ¿no? Y dicen, ¿cómo uh -huh. puede ser que mis padres, con lo que yo los amo, no?, pues se lleven tan mal, ¿no?, o se discutan tanto. Entonces, esto también provoca que, mientras van creciendo los niños, se van haciendo muchas preguntas en relación a, a esto, ¿no?, de las relaciones personales, de, de las parejas en concreto, en este caso. Uh -huh. Bueno, yo creo que los niños se hacen preguntas, ¿se lleven bien sus padres o no? Eso sí, Eso es los niños bien. hacen preguntas sobre el mundo, sobre las relaciones, sobre los demás, constantemente. Sí que es verdad que en casa, puesto que es el modelo que tenemos más cercano, aprendemos muchas cosas sobre pues, cómo se manejan las diferencias, cómo se resuelven los conflictos, de qué se puede hablar y de qué no se puede hablar. Pero también es verdad que como no nos relacionamos solamente con nuestros padres o con nuestra familia más cercana, pues en el resto de entornos en los que nos movemos también podemos descubrir otros modelos, otras formas de otras sí. formas de hacer, que también nos sirven para contrastar, ¿no? A veces decir, mira, esto en mi casa se hacía así, pero en casa de mi amiga, ostras, es sí. muy diferente. Entonces, y... lo puedes modelar, claro. ¿no? También, claro. Ah, exacto. Y descubrir que hay otras maneras y seguir creando un poco la tuya propia, ¿no? Sí. Un poco a poco. Sí. Pero, ¿y no crees que también el amor propio es algo que nos tendrían que enseñar ya desde la escuela? Es un tema también importante con el que, pues, llevarnos, ¿no? O sea, lo que es el tema de la autoestima uh -huh. tampoco se refuerza en la escuela. Y yo creo que, que este concepto, ¿no?, de, de pues, saber quién es uno, valorar sus cualidades, para luego relacionarte con los demás, ¿no?, saber con qué personas te puedes llevar mejor, con quién pues mejor a distancia un poco, ¿no? Yo creo que el amor propio tiene mucho, mucha fuerza aquí en las relaciones en general, personales. Bueno, yo creo que este concepto de autoestima incluye tanto lo que me gusta de mí como lo que no me gusta tanto de mí. Y este proceso de conocerse, la verdad es que yo creo que lleva toda una vida. No, no creo que sea una asignatura que uno pueda aprender en la escuela y la pueda dar por como por aprendida, yo creo que igual sí que algo que hay que animar es el que cada uno eh, ponga parte de su atención en eso, irse conociendo, irse dando cuenta de cómo siente las cosas, de cómo actúa en determinados contextos, de cómo cambia su comportamiento en función del contexto, de cuáles son las cosas que mejor le hacen sentir, de cuáles son las cosas que más cuestan y, y a partir de todo ese conjunto de, de observaciones, pues te vas conociendo y también vas viendo... Eh, pues cómo puedes ir modelando todo aquello que a lo mejor te, te complica más la vida, por decir de alguna manera. Pero yo creo que lo de autoconocerse y lo de eh, trabajar ese autoconcepto y mejorar la seguridad en uno mismo es un proceso de toda la vida. Yo creo que no, no lo terminamos... Mientras estamos vivos, no, no estamos sí, pero... en ello. Sí. sí, lo que pasa que, bueno, en el tema de, de la educación en las escuelas, eh, por ejemplo, sí que se da el caso ¿no? de las comparaciones, ¿no? Hazlo como este esta, este niño, que mira, este niño lo hace muy bien, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Un niño que no sabe dibujar bien, por ejemplo, ¿no? Se, no se le... Mira, hazlo como este niño, ¿no? Las comparaciones, las etiquetas, ¿no? El poner juicios, ¿no? Eh, todo eso merma la, la autoestima del niño. Entonces tiene que hacer como un sobreesfuerzo para decir, ostras, yo soy yo soy bueno. Claro, el niño ahí no va, no va a entender de que él es bueno. Eh, tendrá el concepto de decir pues sí que se me da mal esto pues, pues no sirvo no normalmente en las escuelas nos dicen mira, eh, no se te da bien a lo mejor dibujar pero oye mira qué bien que haces esto otro no se remarca más lo negativo que lo positivo, los errores no eh, haces un examen, sacas un 8 y ya en rojo ya te ponen las dos cosas que no has hecho bien ¿no? y eso te lo remarcan mucho ¿no? en vez de decirte Oye, mira, mmm, sí, mira, has fallado, solo has fallado esto, eh, pero fíjate que bien has dicho lo otro, ¿no? Eso sí que sube la autoestima un poco, ¿no? Entonces, claro, si vas subiendo ya, ¿no? Vas creciendo y te van diciendo es que haces errores aquí, es que fíjate este, es que aquel es mejor, es que... Entonces, aunque tengas cosas buenas, no las ves, ¿sabes? Sí, o sea, lo pasa que hay, yo creo que aquí hay que tenemos que ser un poco prudentes, porque la autoestima no se aumenta solo con mensajes positivos. O sea, no, no vamos a aumentar la autoestima de una persona si solamente le decimos lo que hace bien y lo que se le da bien. porque Básicamente porque todos tenemos defectos, todos tenemos limitaciones y todos tenemos dificultades para encajar, como tú decías antes, ¿no? o porque no tienes pareja, o porque no tienes un cuerpo normativo, o porque no te mm. gustan las cosas que le gustan a la mayoría. Entonces, eh, esa autoestima la reforzamos muchas veces cuando somos capaces de de no dar eh, o, o de poner un filtro a esos mensajes que nos, llevan, nos llegan del exterior. Cuando cultivamos el pensamiento crítico, cuando cultivamos pues eso, el, el observarse uno mismo y poder tomar decisiones por uno mismo. Entonces, que a mí me llegue un mensaje de crítica no significa necesariamente que eso tenga que, a, a, que debilitar mi autoestima si yo soy capaz de darle la importancia que tiene, depende de quién me lo diga, depende del contexto en el que me lo digan. Entonces, alimentar todo este pensamiento crítico creo que es mucho más útil para eh, fortalecer la autoestima que limitarse a dar mensajes positivos que en el fondo yo creo que terminan por debilitarte más. Porque si eh, conocerte a ti mismo no puede ser solamente conocer lo, lo bonito o lo estupendo que hay dentro de ti, porque dentro de ti hay, pues como en todo, opuestos. Cosas muy buenas, cosas que no te gustan nada, cosas en las que puedes mejorar, cosas en las que destacas. Entonces, es esa combinación la que creo que te ayuda a tener una, un concepto más fuerte, sí. o más, más seguridad. ¿no? Sí, sí, eso sí es cierto, ¿no? En las personas adultas, pues hay que mirarlo así. Lo que pasa es que, claro, los niños es, es un mundo tan, tan sutil, tan reciente, tan, como diría yo,. Eh, cualquier cosa no tan sensible que, bueno, sí que es verdad de que muchos niños, si tienen alta sensibilidad, cualquier mensaje así un poco negativo los puede hundir, pero, pero bueno, mientras van creciendo, pues se irán sí. dando cuenta. Que y luego lo que te decía antes, como también los niños se relacionan con distintos contextos. En la escuela puede haber unos mensajes, pero si en la familia hay otros mensajes, si hay, en otros entornos también. de deporte, de ocio, de, de amistades, hay otros mensajes, pues, vale. eh, eh, pues, pues también se va sí. modulando un poco lo que la, estas diferentes miradas, o estas, estos mensajes. Claro, los padres, ¿no? A ti también son tan importantes, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a los padres, por ejemplo, en el caso de un niño que sea muy tímido, sí, eh, sí que también pues, se le juzga un poco, ¿no? De decir, es que no se relaciona, ¿no? Y a veces ese niño tiene una riqueza interna tan grande que pues no necesita jugar tanto con los niños, a lo mejor necesita, pues, no sé, cultivar eso que él lleva dentro, ¿no? Eh, en un cambio de paradigma escolar por ejemplo ¿no? de que por ejemplo existe lo que son las, las inteligencias múltiples ¿no? que aquí pues cada inteligencia pues, se le da el valor ¿no? al niño que tiene o sea eh, si tú eres bueno pues en matemáticas pues la inteligencia matemática se te potencia más que, que otra ¿no? en el caso de los niños que, que a lo mejor pues, son tímidos y no se relacionan tanto con los otros, eh, ¿debería obligársele a, a potenciar la, la inteligencia de las habilidades sociales, de interpersonal, o eso es una cosa que, que con el tiempo puede él ir desarrollando y no tiene que ser perjudicial para él? Lo digo porque, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? yo era una niña que me costaba relacionarme, bueno, porque también los mensajes negativos eran, eran muy grandes, ¿no? a todos los niveles, ¿eh? en la familia, en la escuela... Entonces, claro, llegaba un momento que ya te encerrabas en ti misma, ¿no? Pero luego con el tiempo eh, he podido pues, eh, sacar a relucir ¿no? Pues que, que sí que soy sociable, ¿no? Entonces un niño que a lo mejor eh, pues está catalogado como eso, que es muy tímido y no se relaciona, ¿no? En los informes escolares es un niño que le cuesta relacionarse con los demás. Eh, a la hora de que sea un adulto, ¿eso le puede perjudicar o no? Es... Este, mira, es una pregunta a la que no te puedo decir un sí o un no porque imagino que depende de la situación de cada niño. O sea, puede ser que tenga capacidad para relacionarme pero no me apetezca o puede ser que tenga pánico a relacionarme con los demás porque... Bien. Porque esa, esa mira, o sea, esa mirada de los demás, o todo eso me, me genera pues, pues, tanto, tanta inseguridad, o tanta ansiedad, que no sé cómo hacerlo. Entonces, yo creo que habría que ver un poco en cada caso qué es lo que hay detrás. Una cosa es que yo tenga unas mínimas capacidades para relacionarme, pero que me lo pase mejor pues leyendo o jugando sola o haciendo otras actividades que a mí me pues me resultan más interesantes o me lo me, me hacen pasar mejor. Y otra cosa es que tenga una gran dificultad a la hora de relacionarme sobre todo porque como vivimos en sociedad y, por ejemplo, en el entorno escolar, pues en algún momento vas a tener que hacer trabajos en grupo, o en algún momento vas a jugar en algún deporte de equipo, o en algún momento vas a tener que comunicar cosas a los demás. Pues yo creo que sí que es importante que una, un niño o una niña que no se siente muy, muy cómodo, pues le vayamos acompañando, empujando un poquito, no cariñosamente, para que se vaya también exponiendo a esas situaciones que de entrada les resultan un poco más difíciles, pero que sabemos que para que se pueda desenvolver en el futuro, pues le va a venir muy bien mejorar en ese aspecto. Y entonces, en el caso de los padres, ¿no? Que antes lo comentábamos, eh, muchos padres, pues carecen de habilidades sociales. Eh, no se relacionan tampoco demasiado bien con lo externo, ¿no? A lo mejor ya les viene de la familia también, ¿no? De que hay pues, mal rollo, ¿no? Y entonces, pues bueno, a la hora de educar a los hijos, pues también. Eh, pecan un poco de, de saber cómo, cómo educar al niño en ese sentido. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje les podríamos dar a los padres para que ellos mismos pues, puedan superar estas relaciones negativas y les puedan dar un buen ejemplo a los hijos ¿no? en las habilidades sociales? Aunque ellos no las tengan. No sé si esto puede ser. Uy... Es que, mira, yo casi que el primer mensaje que daría a todos los padres es que alguna cosa vamos a hacer mal. O sea, porque es que padres perfectos ni madres perfectas, eso no existe. Eh, en el tema de las relaciones... Es que yo creo que no todo el mundo tiene que ser ni muy sociable ni, ni tener unas habilidades eh, súper, súper desarrolladas. Sí que es verdad que... En la medida en la que tú vas mejorando en algunos aspectos, pues tus hijos pueden ir tomando ese ejemplo tuyo y, y también ir mejorando en eso mismo. Pero no sé si hay un mensaje así global que pudiera lanzar a las familias, más que el que a mí me gusta siempre lanzar, y es el de tratar de cada uno conocerse a sí mismo, saber pues eso, en qué cosas tiene más facilidad, en cuáles menos. Si a lo mejor pues somos una familia poco sociable y creemos que es importante que nuestros hijos tengan relaciones sociales, pues siempre está... Pues el splay o el casal, uh -huh. o yo que sé. Buscar alternativas uh -huh. para que los niños tengan esa capacidad de relacionarse que a lo mejor en familia pues no tenemos tanto, porque no uh -huh. a lo mejor no tenemos tanta red social o no tenemos tantos amigos y tenemos tantas ocasiones de relacionarnos. Uh -huh. Pues a veces lo que tú no puedes ofrecer directamente, puedes buscar algún otro recurso que ya exista en la que puedas facilitar pues que los niños tengan acceso a esas posibilidades. Uh -huh. Y entre la pareja de los padres... Eh, ¿cómo evitar dar mal ejemplo a los hijos ¿no? de las discusiones de, o de, de algún acto que o de machismo o de lo que sea, ¿no? Que, que no sea lo ideal para, para el niño? ¿Cómo, entre los, los mayores, ¿no? entre los adultos, cómo mantener una relación estable y sin disputas, si puede ser? A ver, es que eh, yo por eso insisto en mucho en lo de que cada uno pueda observarse, porque que no seamos machistas en ningún momento no, nos cuesta. Que no, no, no hagamos, no nos no comuniquemos de una forma inadecuada en algún momento es imposible. O sea que, que no seamos malos ejemplos en algún momento es imposible. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Pues cuando tú te das cuenta de que has actuado de una forma que no es la mejor, pues reconocerlo. Si estás atento o estás atenta a cómo vas haciendo las cosas y te das cuenta de que has metido la pata pues eh, reconocer que has metido la pata y tratar de reparar el daño que hayas hecho, yo creo que es un objetivo mucho más realista que tratar de ser un modelo mejor para tus hijos, porque es que no, no vas a poder mantener un estándar súper elevado en todos mm. los días de tu vida y en todos los momentos de tu vida. Sin embargo, mm. eh, darte cuenta de las cosas, poderlas reconocer y poder reparar el daño, pues eso sí que está al alcance de todos. Si yo un día he dormido mal, estoy de mal humor y a lo mejor he gritado cuando otro día no lo hubiera hecho y sé que me he pasado, pues lo mejor que puedo hacer es decir, pues mira, ayer estaba muy cansada, me estaba muy mal, levanté la voz más de lo que me hubiera gustado, intentaré que no vuelva a pasar. Claro, utilizar un buen vocabulario, ¿no? una buena comunicación, es importante la comunicación. Sí, sí, sí. sí. Pero más desde pues eso de, de, de, de, irte dando cuenta de qué cosas en qué cosas quizás has fallado y luego tratar de repararlas. Y no en intentar ser un modelo perfecto, porque yo creo que hay mucha presión para que seamos estupendos y no, y no somos estupendos, hacemos lo que podemos. Vale, sí, sí, sí. Reconocer, mantener el ego ahí, pues, también, ni muy subido ni muy abajo, sino, sí, mantenerlo así, equilibrado. Y háblanos un poco, ¿en qué consiste el método Magret? Tú eres la creadora del método Magret. Sí. Mira, yo llevo... Va? Llevo muchos años trabajando con parejas y de lo que me he dado cuenta es que hay cosas que yo comparto con las parejas, que les explico, que para mí son muy como muy evidentes, o muy básicas y me doy cuenta de que hay muchas personas que no las saben o muchas parejas que no las saben. Entonces, eh, a fuerza de repetir las mismas cosas un montón de veces, lo que he hecho ha sido como crear un, todo un material de trabajo que acompaña a las sesiones, que permite pues el... Pues, a ayudar a todas estas personas, a descubrir un montón de cosas sobre las relaciones, sobre la comunicación, sobre la empatía, sobre cómo afrontar los conflictos, pues que en general mucha gente no, no desconoce totalmente. Entonces lo que hacemos es combinar las sesiones de terapia con todo este material que incluye pues, desde vídeos un poco más pedagógicos, hasta ejercicios que te permiten poner en práctica todo lo que vas aprendiendo... Um, Tests que te permiten pues eso, tener un conocimiento de ti mismo mucho mayor y que a la vez te permiten conocer mejor a tu pareja. Uh -huh. Y toda esta combinación de, pues de este material de trabajo más lo que vamos haciendo las sesiones pues consigue que el avance también sea mucho más rápido o mucho uh -huh. más intenso y el trabajo sea más intenso digamos, uh -huh. de lo que sería solamente con las sesiones. Pero solo es para parejas. Si una persona que no tiene muchas habilidades sociales dice, pues mira quiero que me den consejo de cómo mejorar en este sentido, eso no. Ahora mismo no, ahora mismo no, no está preparado. Sería una buena opción porque hay muy buena una parte del material que sería igual de útil para personas que no están en pareja. Pero como somos, estamos muy especializados en el trabajo con parejas, pues está todo, también todo el material muy enfocado a, a acompañar este tipo de, de trabajo en pareja. Y lo hacéis online también, ¿no? O sea, presencial sí. en Barcelona. Sí, en Barcelona y en el Vendredge. Sí. Y después eh, online. online. A todo el mundo. Sí, ahí sí. sí que ya tenemos, eh, trabajamos con parejas de todo el mundo. De todo el mundo. Y sí. las edades, por curiosidad, eh, ¿en qué rango se mueven más o menos? Pues eh, yo qué sé, de que de los, no, desde los veintipico hasta pues personas que a lo mejor ya están jubiladas. Eh, a mí me sorprende que cada vez hay parejas más jóvenes que piden ayuda. Uh -huh. Y yo creo que está muy bien porque, yo siempre explico, esto es como cualquier lesión deportiva. Si tú te haces daño en un pie y vas enseguida al médico o buscas enseguida un fisio o buscas rehabilitación, pues es muy posible que lo puedas resolver mucho mejor que si tardas 20 años en ir al médico. Entonces, en, en terapia de pareja lo que nos pasa es que eh, se sabe por los estudios que las parejas tardan un promedio de 7 años en pedir ayuda. Desde que empiezan a estar mal... Hasta que se deciden a coger el teléfono y decir, voy a pedir hora. Sí. Entonces, cuando ves parejas jóvenes que cuando empiezan a tener dificultades, piden ayuda, ves que es, que es mucho más fácil, mucho más fácil reconducirlo. Sí. Y porque ahí no ha habido todavía, no se ha creado un sí. resentimiento, no se ha creado ahí un, un malestar acumulado de un montón de años. Entonces, para nosotros es, bueno, mucho mucho más agradable trabajar con estas parejas porque están, pues, como mucho más tiernas, ¿no? Entonces, más, mucho más fácil que incorporar bien. los cambios y, y funciona súper bien. Y luego bien. tenemos eso, parejas que en diferentes... Eh, los momentos que suelen llevar a terapia suelen ser los momentos de cambio en la vida. Entonces, desde empezar a convivir, cuando nace el primer hijo, por ejemplo, en la adolescencia, cuando los hijos bien. se van de casa... Entonces, en estos diferentes momentos de la vida en los que ya sabemos que hay... Pues un, una sacudida, porque hay que recolocar muchas cosas, pues suelen mm. ser los momentos más habituales en los que se pide ayuda. Claro, no interesante, ¿eh? súper es interesante. Es para hacer un estudio realmente de todo esto. Mm. Eh, entonces, ya para acabar esta entrevista. Creo eh... que hay alguna pregunta ¿eh? por aquí, ahora que veo. Ah, sí, ostras, a ver, vamos a ver. Ay, perdón, ¿eh? Es una pregunta, ¿no? ¿cómo se trabaja la comunicación? ¿Cómo se trabaja la comunicación? Bueno, yo que podría hablar tres horas seguidas, ¿eh? pero básicamente eh, yo creo que es importante eso, que cada uno pueda reconocer o pueda descubrir cuál es su estilo a la hora de comunicar. ¿no? Cuando te sientes mal, ¿qué haces? ¿Te enfadas? Eh, ¿Te callas? Te, ¿no? Cada uno descubrir un poco cómo se comunica y a partir de ahí pues eh, poder eh, aprender cada uno, en función de la, del lugar en el que está, pues cuáles son las mejores formas para comunicar eh, sin tener que callarse. Porque uh -huh. sí que hay mucha gente que dice, no, pues mejor me callo. Pues no. Uh -huh. eh, está bien poder transmitir las cosas, pero también está bien aprender a transmitirlas de la forma que, que tú sepas que a tu pareja le va a causar el menor daño posible. Uh -huh. y, y todo el tema de comunicación también va muy ligado a cómo se resuelven los conflictos y, y a la capacidad que tienes para ponerte en el lugar de tu pareja, entender también tu pareja pues, cómo vive las cosas, cómo las siente. Entonces, uh -huh. bueno, eso es, es un trabajo así más global. Esta amiguita que nos pregunta esto, dice, en caso que una de las partes de la pareja no quiera hacer terapia, ¿lo puede hacer? Es bueno, un poco ah, lo la, que... La es, persona sí. Mira, eh, claro, idealmente es mejor que vengan las dos personas, pero si no, yo siempre digo que se, se puede empezar por una de las dos y si, si el... Lo que se va trabajando en las sesiones también eh, hace que la persona que se ha quedado en casa vaya viendo los beneficios de todos los movimientos, pues también facilitamos que a lo mejor más adelante se quiera incorporar en, en la terapia. O, o a veces pasa, porque también es verdad que a veces pasa que cuando solamente una de las dos personas necesita poner cambios en marcha y a lo mejor la otra no los necesita tanto, pues, pues a veces eso también hace que la relación pues, eh, pueda llegar a ese punto en el que eh, se pueden dar cuenta de que a lo mejor lo que necesitan no es lo mismo. Y es posible que sea una forma también de descubrir que esa relación a lo mejor no puede seguir adelante. Pero no. sí, yo creo que si, si una relación no está bien y tú ves que tu pareja no te quiere acompañar, pues empieza tú. Uh -huh. Empieza tú y te va a ser mucho más fácil entender, eh, por lo menos entender qué está pasando y cuál puede ser tu parte de responsabilidad lo que está pasando y tú puedes hacer tu parte del trabajo. Y luego ya ves si tu pareja te acompaña en, el, en todo eso o no. Uh -huh. Por curiosidad, eh, ahora sí. se me ocurre, ¿no? ¿Se ha dado el caso de que, por ejemplo, vaya una pareja y, bueno, vosotros como profesionales veáis de que realmente no hay futuro porque es que son antagónicos? ¿Eh? ¿Habéis comunicado alguna vez de decir, mira, mejor que estéis separados? Mira, eh, o sea, la pregunta es... No así directamente, no, porque, hay, más tira, personales... hay, hay gente que viene a terapia a preguntarte, ¿no? ¿Qué hago? Y, y es verdad que nosotros no, no somos la persona que tiene que decidir si una pareja tiene que seguir adelante o no, pero sí que damos la información suficiente como para que quede muy claro que esa relación no es que no tenga futuro a veces, sino que a lo mejor esa relación genera tanto sufrimiento que continuar en esa relación pues es continuar con ese sufrimiento. Uh -huh. Entonces ahí sí que claro, es la decisión de cada persona de seguir o no seguir, pero, pero sí que vemos que hay parejas que, que hay, en las que hay una forma de relacionarse que hace demasiado daño. Claro, Ojo que causa demasiada infelicidad. Sí, a veces porque la relación es tóxica y otras veces porque, porque las diferencias son tan grandes que tenemos esta tendencia a que nos resulte atractivo lo diferente y podemos mm -hmm. manejar cierto grado de diferencia, pero cuando las diferencias son abismales, pues entonces ahí a veces el, el grado de tensión es demasiado grande como para que la relación pues, pueda mm -hmm. fluir más tranquilamente, ¿no? Pero también es verdad de que la mujer lo lleva de diferente manera que el hombre, ¿no? con más sensibilidad. Eso lo habéis notado también, de que se toman las relaciones como, no sé si más en serio o desde una perspectiva más femenina, más desde el sufrimiento, desde la introspección. Eso os habéis dado cuenta. Yo, ahí no coincido, ahí no coincido no. con... Contigo. No, yo creo que hay, hay hombres muy comprometidos, hay mujeres muy comprometidas y sí que a veces la vivencia es distinta, pero eso no significa que haya más o menos compromiso con la relación. También hay muchos hombres que, que viven la relación de pareja con, con demasiada resignación, pensándose pues, que, que estar así regular o tirando a mal, pues es lo normal, que la vida en pareja es esto. Yeah. O sea, que... Esa resignación o ese sufrimiento lo veo tanto en hombres como en mujeres. Uh -huh. Y bueno, ya para finalizar, una última pregunta. Eh, ¿Cómo hacer para no repetir patrones tóxicos? ¿no? Porque esto muchas personas lo hemos experimentado, ¿no? De que conoces a una persona, bueno, no te llevas bien. Y cuando vuelves a conocer a otra persona, vuelves a repetir el mismo patrón que anteriormente, ¿no? Las mismas circunstancias y entonces dices, pues, ¿cómo lo hago, no? O sea, ¿cómo puedo cortar esto, no? Para, pues, eh, atraer a personas que sean, pues, como yo, ¿no? O que, o que tengan más afinidad a, a, a mi ser, a como yo soy. Sí. Bueno, yo no sé. ¿Cómo atraer personas diferentes? No lo sé. Lo que sí sé es que, eh, enfocándote en lo que comentaba antes, ¿no? En observar más en conocer realmente a la persona antes de dejar que la relación avance, en ver cómo te sientes tú en esa relación, en ver qué tipo de, de patrones se ponen en marcha con esa persona. Desde, desde la observación es de donde realmente puedes eh, generar cambios. Pero esto es como cuando dices, ay, me duelen las cervicales, tengo que cambiar la postura. Pues, como, ¿cómo haces para cambiar la postura? Si no, si no es tratando de observar, ¿Cuál es tu postura varias veces a lo largo del día? O cambiando de silla, o cambiando de mesa, ¿no? Haciendo cambios en el contexto que te faciliten pues ese uh -huh. cambio de hábitos. Pues eh, cuando tienes eh, lo que tú quieres es cambiar algún patrón en la relación, el camino es el mismo, el, el, la observación, en, a lo mejor eh, no dejarse llevar tanto y estar mucho más pendiente de, de ir evaluando uh -huh. cómo van las cosas para poder echar el freno si ves que hay, hay algo que no... O claro, que te está llevando por el mismo bien. camino que te ha llevado a otras relaciones que tú has visto que no han terminado bien, ¿no? Claro, aquí también es importante pues la inteligencia emocional, ¿no? Saber gestionar las emociones para no implicarte demasiado, ¿no? A veces, porque conoces a una persona y te ilusionas, no dices, mira, qué bien que ah, es estoy, pero más, luego, que implicarte, sí, vez... sí, más que implicarte, yo creo que el tema es no ilusionarte demasiado sin que haya fundamento. ¿no? Ya, Claro. Echar un poquito el freno, ¿no? A veces el, sí. sí, porque sí. esto del enamoramiento es, es como... Sí, es, es tóxico era, ¿no? te sí. Decía demasiado. Sí. Bueno, el enamoramiento no, no sé, y tampoco diría que es tóxico, pero todo lo que vemos cuando estamos enamorados, a veces no, no encaja con lo que vemos cuando ya no estamos tan enamorados Entonces, hay que darse cuenta de que el enamoramiento nos enturbia un poco la vista Sí, sí, sí sí. O nos hace ver mm -hmm. cosas que luego no, no que estamos... no. Hay que anclarse bien los pies en el suelo, ¿no? Y estar con la cabeza también muy equilibrada, ¿no? Sí. Yo por eso aconsejo tanto la meditación, porque pues nos mantiene en ese equilibrio, ¿no? Y, uh -huh. y podemos dominar pues esto las emociones y pues bueno, pues la entrevista ya está. Yo muy estoy muy agradecida a haber hablado contigo, también agradecida a, a nuestra amiga Victoria que, que, bueno, me, proporciona, que en contacto, ¿no? me proporciona tu contacto y bueno, pues nada eh, gracias y, y bueno, eh, a vosotros pues también muchas gracias por haber estado aquí gracias por seguirnos y bueno, pues eh, la semana que viene continuaremos con más temas como este temas conscientes muchas gracias y hasta pronto gracias, adiós, adiós. adiós. adiós.